Buenas tardes. Muchas gracias a CP, muchas gracias a los patrocinadores de este evento por tener en cuenta a una organización sindical como la USO. Creo que es importante estos espacios, son muy importantes para construir confianza. Creo que la industria en estos momentos, a pesar de las diferencias que históricamente nos han caracterizado Debemos enfocarnos en construir confianzas, en identificar comunes denominadores, porque tenemos grandes retos con la industria, con el entorno y con el país. ¿Pudiese simplificar eh, la intervención, inclusión laboral en el sector de la industria del petróleo? De manera simple, desde la organización sindical podemos decir, bueno, además es fácil pedirle a las empresas del sector la inclusión, la equidad de género, la inclusión social de los actores que han estado alzados en armas y que decidieron hacer la paz y la cosa sonaría pues fácil de interpretar, pero para que haya inclusión debemos partir de una condición fundamental, debe haber industria, de lo contrario, pues no puede haber inclusión. Un poco parodiando a Mariana Mazzucato, para producir riqueza, más bien para repartir la riqueza, pues primero hay que producirla. Entonces, antes de hablar de la inclusión, quiero referir algunos aspectos de la USO hemos considerado importantes precisar y que se repiten con alguna frecuencia, pero que creemos es importante referirlas. Creemos que es importante garantizar la transición energética, pero no podemos perder de vista que nosotros, nuestra economía depende en buena parte de los aportes de la industria del petróleo debemos garantizar la soberanía energética. Nosotros tenemos unas reservas garantizadas de gas para 10 años, unas reservas de crudo garantizadas para 8 años. El gas natural permite el abastecimiento a 10 y medio millones de hogares. Tenemos gas de cilindro para 3.5 millones de hogares en nuestro país. Uno y medio millones de hogares cocinan con leña. El 65% de las pequeñas y medianas industrias utilizan el gas natural. Es decir, tenemos una alta dependencia de la industria del petróleo y el gas. Y creemos que los dos procesos no son excluyentes. Esto lo quiero referir como un marco general para finalmente hablar de la inclusión. Creemos firmemente en la transición energética, pero no puede ser una cosa romántica, especulativa. Para hacer la transición energética se requieren tres grandes, tres grandes elementos. Sin ellos es imposible hacer la transición energética. Se requiere las potencialidades que las tenemos, la energía eólica, tenemos la energía solar, energía mareomotriz, energía geotérmica, es decir, tenemos las potencialidades. Se requieren voluntades y le preguntamos a los actores que hoy desempeñan la responsabilidad en el gobierno nacional, a los sindicatos, a las comunidades, a los gremios, a los trabajadores, todos queremos que haya una transición. Es necesario, poco a poco, Dejar de depender de los combustibles fósiles, pero eso tiene que ser un proceso responsable. Y hay un elemento fundamental, sin ese no se puede hacer la transición energética, y son los recursos económicos. Cualquier gobierno de derecha, de izquierda, de centro, de más allá, de más acá, necesita recursos económicos, y creo que en ese sentido... Debemos todos los actores, al margen de las diferencias que nos puedan acompañar, entender que esos tres elementos deben converger simultáneamente, si no, no es posible. Y en ese sentido creemos que espacios como estos nos deben permitir construir conjuntamente una propuesta donde un proceso no excluya al otro, donde sigamos defendiendo la industria para garantizar la soberanía energética donde afinquemos la idea de desarrollar, por ejemplo, la provincia gasífera del Mar Caribe, seguir buscando crudo, seguir buscando gas. Tenemos dos refinerías, la refinería de Barranca Bermeja, por ejemplo, carga 230 mil barriles diarios y todas las cargas son nacionales. Si no tenemos crudo, esos 5 mil trabajadores que laboran en esa refinería pues van a verse afectados sus familias y en consecuencia la economía local. Nos, nos, nos enfrentamos a dos posibilidades. Una, nos importan el crudo, ponerlo de puerto en barranca vale cinco o seis dólares cada barril. O la segunda, nos importan los refinados, que es lo que van a hacer. Entonces necesitamos, y lo planteamos desde el movimiento sindical, la necesidad de garantizar la soberanía energética. Ahora, ¿De dónde salen los recursos? Comentaba que en escenarios como estos es importante que por lo menos fluyan las ideas y después de forma eh, más reposada, con el acompañamiento de los expertos, podamos afinar las letras de esa idea. Nosotros en Colombia debiéramos trabajar en la creación de un fondo para garantizar los recursos de la transición energética, estilo FAEB en su momento, Fondo de Ahorro para la Estabilización Petrolera, bueno, un Fondo de Ahorro para la Transición Energética. Y debiéramos definir como actores de la industria, donde participemos todos los actores, una curva básica en el país. Si, por ejemplo, se define que la curva básica son 740 mil, todo lo que se produzca de ahí hacia adelante debe generar un porcentaje, una parte para hacer un fondo para la transición energética, de tal forma que los dos procesos se mantengan, el proceso de la transición con la consecución de los recursos y el proceso del desarrollo de la industria del petróleo y el gas. Siendo muy importante eh, el petróleo y el gas para garantizar la soberanía energética, también lo es, obviamente, para el tema económico. Aquí en el 2022, en esta barra, se observa, lo que se aportó por parte de Copetrol en dividendos, impuestos y regalías. 42.8 billones este año, estuvimos por cerca de los 54, 55 billones y creo que eso hay que referirlo porque estos recursos finalmente al gobierno le permiten hacer política pública. Ahora, la transición energética tiene una serie de elementos que es necesario referenciar. Nosotros a veces... Repetimos casi en forma mecánica, no, vamos por la transición energética, pero eso tiene varias aristas, varios componentes. Cuando miramos el empleo que generan las fuentes de energías limpias, una megagranja solar, por ejemplo, parece jocoso. Un equipo de Workover genera 40 o 36 empleos. Un taladro genera 80 empleos, 100 empleos. Una granja solar genera muy pocos empleos. Tres o dos operadores de día, dos de noche, el vigilante o los vigilantes, el, un perro para que los acompañe y unas ovejas para que se coman el pasto. ¿Sí es así? Entonces... Aquí hay que conectar todos los elementos y por eso consideramos que el empleo dentro de la transición, pues hay que mirarlo con mucho detalle, debe ser formal, directo, calificado y con equidad de género, pero hay que tener en cuenta que esos empleos no van a alcanzar el mismo número de empleos que genera la industria tradicional, no significa que nos estemos oponiendo a la transición de ninguna manera. Aquí por referir solamente un ejemplo, el número de empleados por género, estoy hablando en esta gráfica solamente de Ecopetrol, ni siquiera del grupo empresarial. Tres segmentos poblacionales, empleo a término indefinido, donde hay 8.874 personas, de las cuales el 26% son mujeres, empleos temporales, 622 personas, 630, 622 trabajadores, eh, de las cuales eh, 162 son mujeres, que equivale al 26%, y el número total de empleados de Ecopetrol son 9.496, de las cuales el eh, 26% son mujeres. Ahora, aquí cabe destacar que eh, en el grupo empresarial hay 130 mil empleos con las empresas que prestan los servicios y se conserva la misma proporción, 26, 27 o 28%, es decir, Siendo autocríticos, nos falta en la industria ser más incluyentes. Obviamente, para eso debemos tener industria. Bueno, acá hay una diapositiva que desapareció, pero voy a referir eh, el tema de inclusión, con eso cierro mi presentación. La inclusión no se debe hacer solamente hacia adentro, hacia adentro, hay que hacerla hacia afuera también. Y es importante reconocer desde el movimiento sindical los esfuerzos que poco a poco han venido haciendo las empresas para entrar en la dinámica de la inclusión, siendo también críticos porque hay algunas o hay algunos pues que parece que fueran misógenos, como que la mujer no puede jugar en la industria. Y creemos que eso no está bien. Hoy con Ecopetrol nos encontramos negociando un pliego de peticiones y hemos pedido que en el fortalecimiento de la nómina, porque estamos haciendo un planteamiento para que se vinculen trabajadores y trabajadores directos en algunas actividades misionales y en aquellas, en aquellas vacantes que se generan por efecto de la aplicación del recorte de la jornada laboral. Le hemos pedido a Ecopetrol que la mitad sean mujeres. Estamos en esa, en esa línea, ¿cierto?, pero hay una condición elemental que debemos tener en cuenta. En la industria, hacia la industria se ha generado una aversión. Hablaba con Nelson Castañeda, mi amigo ahora, y me decía que las estadísticas muestran que cada, cada día hay tres conflictos, cada día hay tres conflictos. La pregunta es, ¿vamos a continuar en esa dinámica Per se o vamos a generar espacios de diálogo social que permita superar ese tipo de situaciones. Entonces, muy importante que las empresas directas, que las empresas operadoras, que las empresas aliadas o empresas que asumen la tercerización, incluyan dentro de sus nóminas mujeres, que haya equidad de género, que se permita la participación y la inclusión social de aquellos que han decidido dejar la guerra para hacer parte activa de una sociedad en el marco de la legalidad. Eso es muy importante, esa es la inclusión interna, pero también consideramos que es importante mirar el entorno. Y en ese sentido queremos reiterar, porque lo hemos hecho en varios escenarios, la siguiente propuesta. Es muy importante y en eso tiene voluntad el SENA, tiene voluntad el gobierno hay voluntad del Ministerio de Comercio para que con la participación de todos los actores requerimos los empresarios, los gremios, las asociaciones, los sindicatos. Teniendo en cuenta las potencialidades de los diferentes territorios donde se hace la explotación petrolera, generemos programas de formación para el trabajo, programas técnicos. A eso las quiero y los quiero invitar para que a través de ese diálogo, donde vinculemos al gobierno, generemos ese tipo de programas. ¿Qué significa eso? Si en una zona del país, vamos a colocar un ejemplo aquí figurado, Casanare o el departamento del Meta, hay una vocación agrícola o hay una vocación de acuicultura o ganadería, o las tres existen en el entorno, se deben formar técnicos, para que en esas economías alternativas tengamos la posibilidad de ocupar gran mano de obra de esos territorios. Eso permite ir despetrolizando el ambiente, eh, porque se ha ubicado pues, en el imaginario colectivo de las zonas de explotación petrolera que todo el mundo debe depender del petróleo. Y bueno, creemos que esto va en la vía de hacer una transición socioeconómica. No solamente es pasar a depender de los paneles solares para aprender aires acondicionados y ventiladores y motores, sino tenemos que pensar también en esa transición socioeconómica que permita la inclusión, porque hay una verdadera inclusión si somos capaces conjuntamente, mediante el diálogo social, de tener en cuenta el impacto de esas comunidades. Y esto obviamente que hay que hacerlo con una mirada retrospectiva, Ponernos a echarle culpas hoy a los que ya pasaron, es importante ponerle el retrovisor para mirar y tener referentes, porque aquí nos cabe a todos una autocrítica, a la industria, a todo el mundo, incluidos nosotros. No es para nada coherente que donde se ha explotado petróleo, donde se ha aportado la riqueza, donde hace más de 100 años se ha sacado el petróleo, el oro negro, donde se han extraído recursos mineroenergéticos, minero el desarrollo de esos territorios sea el más precario. Tienen mejores condiciones de vida municipios en Colombia que no han aportado una gota de petróleo que municipios que han aportado millones de barriles. En consecuencia, creemos que es hora de dar una mirada conjuntamente y para eso es clave el diálogo social. Muchas gracias.